Veamos el reporte que se tiene en el departamento de Beni se registra un nuevo incendio de magnitud en la zona, se está trabajando para poder realizar eh, el, el operativo respectivo. Pero también, ¿qué es lo que ocurre? Lo habíamos mencionado en la chiquitanía de nuestro país, se está controlando los incendios de magnitud, han reducido a 47 de acuerdo al último reporte y se está implementando también el trabajo coordinado con, los, con la cooperación internacional en la utilización de químicos que han traído buenos resultados. veamos el agente encapsulador F500 fue utilizado para sofocar los incendios en el municipio de Concepción, en Santa Cruz, y logró que las llamas sean apagadas sin desprender mucho humareda. El químico mantiene fríos los troncos pastizales y todo lo que toca por dos días para garantizar que el fuego no sea reavivado. Es un producto que enfría el área hasta cinco veces más rápido que el agua normal, encapsula el humo y se queda en la tierra por dos días, lo que hace posible que no se vuelva a revivar el fuego. En menos de seis horas, el grupo de bomberos voluntarios y funcionarios logró apagar tres focos de calor que amenazaban con extenderse. El humo desapareció en pocos segundos. El agente encapsulador F-500 fue donado por la empresa argentina Haza de Control Technology. Concepción cuenta con mil litros de químico para las tareas de sofocación. El producto cuenta con todas las certificaciones correspondientes, es biodegradable y no afecta a los seres vivos. Unos 60 bomberos fueron capacitados para su uso. 3 horas con 18 minutos, vamos a revisar esto que le mencionábamos, el eh, trabajo que se desarrolla en la chiquitanía de nuestro país, se está utilizando los químicos, vamos con las siguientes imágenes a propósito de lo que le habíamos mencionado, vamos a referirnos a eh, los incendios de magnitud que se registran en la chiquitanía, estamos hablando de Concepción, estamos hablando de San Ignacio, o de Velasco, San Rafael San Antonio, San Matías también más abajo en Roboresa tienen dos eh, incendios de magnitud, el Carmen, Puerto Suárez, Chara agua son los puntos donde se han registrado eh, los eh, incendios de magnitud, los mismos han reducido por este trabajo coordinado y lo decíamos la eh, utilización también de productos químicos que permiten controlar los focos de calor vamos a proponerle una pausa cuando retornemos, tenemos más noticias